Bueno, acá en, en Argentina tenemos en este momento, en, en Buenos Aires especialmente, y lo que es, se llama el área metropolitana de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, que sería la ciudad de Buenos Aires y, y los alrededores, eh, lo que le decimos el conurbano, acaban de empezar a flexibilizar, digamos, la cuarentena. Nosotros tenemos una cuarentena desde el 20 de marzo, creo, eh, ...que fue desde estricta y cuarentena total, flexibilizando en distintas etapas... ...y en principio de mes, eh, principio de julio o fin de junio, había vuelto hacia lo que era fase 1... ...que era, digamos, básicamente todas eh, nuestras casas. Eh, ahora ayer, eh, no, antes de ayer, el viernes, volvieron a, a flexibilizarlo por las próximas dos semanas... Eh, permitiendo que abran comercios y demás. Eso pasa en Buenos Aires y eh, el Gran Buenos Aires, Buenos Aires ciudad, digamos, Buenos Aires, para que se explique, está la ciudad de Buenos Aires y está la provincia de Buenos Aires. Eh, y, y esto pasa en lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires. Después, en el resto del país, cada, cada provincia está un poco más flexibilizada. Nosotros tenemos un sistema de gobierno federal donde las provincias son autónomas. Eh, y en realidad cada provincia decide qué tipo de cuarentena hace. Eh, obviamente están todos alineados al Poder Ejecutivo, al gobierno de, de, de Alberto Fernández, pero en el fondo la, las otras provincias están con una cosa un poco más flexible. Ahora bien, esto que te digo en realidad es, en la teoría, digo, en la práctica, eh, no hubo un tal cuarentena eh, total en estas últimas dos semanas. Yo entré a la ciudad de Buenos Aires un montón de veces. Sin permiso, con permiso, me he ido al campo los fines de semana. Digo, eh, hace cuatro meses en Argentina hay cuarentena en distintos, en distintos niveles de flexibilización, según el distinto lugar, como te decía, y ya es incumplible y es, eh, digamos, eh, inaplicable, por así decir, la cuarentena por parte del gobierno. Es decir, el gobierno a través de las fuerzas de seguridad no tiene forma de controlar que eh, la cuarentena estricta, como la plantean, se cumpla. Lo que sí pueden hacer es, eh, bueno no dejar que abran comercios, clausurar a los comercios que abren, eso sí es más fácil de, de controlar y, y, y de hecho lo hacen y así es que va a explotar toda la economía argentina porque la verdad es que la están destruyendo. Eh, pero en la práctica, de vuelta, en lo que es la circulación de personas, realmente yo ya te digo que hace dos meses y medio que por lo menos en, en, acá en la provincia de Buenos Aires, donde vivo yo, eh, la circulación de la gente es de los dos días normales. Hay tráfico en las autopistas, los mismos días que había tráfico, digamos, y en los mismos horarios eh, que había tráfico en una vida normal sin cuarentena, con lo cual ya se les hace imposible, imposible eh, ejecutar la cuarentena que planean o, o la cuarentena que, que dicen que, que están llevando adelante. Después cada... Habrá momentos donde por ahí, en algún peaje o en algún lugar puntual, hay, hay policía y te molestan un poco más y te piden y demás. Pero no conozco a nadie que ha tenido problemas, no conozco a ningún detenido, no conozco a nadie que le hayan llevado el auto. Eh, la verdad es que está todo muy flexible en la práctica, porque de vuelta, en la teoría, teóricamente no tanto. Y eso de vuelta no quita que no se esté destruyendo la economía, porque lo que sí controlan, porque de vuelta es más fácil de controlar, son todo el tema de los comercios y demás. Eh, eso sí es controlable porque es mucho más sencillo y, y sí hay un montón de comercios que se clausuran y un montón de comercios, y pymes especialmente, que han cerrado. Sí, en, en Buenos Aires también han habido marchas. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, después, bueno, en su momento hubo una marcha muy importante en todo el país, especialmente en provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que son las zonas más agrícolas. Porque en el medio de la cuarentena el gobierno quiso expropiar una empresa y desató la furia del campo. Pero puntualmente digo, digo esto para que no para que se entienda que, que, que digamos, acá en Buenos Aires todos los fines de semana hay una manifestación en, la, en, en el Obelisco, digamos que es el centro de la ciudad. Más gente, menos gente. Las últimas veces hubo más gente porque se coincidió con dos fechas patrias: 9 de julio, día de la Independencia de España, justamente, y el 20 de junio, el día de la bandera. Bueno, coincidieron y vieron marchas en Buenos Aires bastante fuertes. Pero es verdad que Córdoba mostró eh, una militancia anti cuarentena digamos, eh, como les gusta decir a, a, a ellos, al, al gobierno, eh, muy fuerte desde el primer momento. Eh, ¿Por qué? Bueno, yo creo que, que en parte es, se responde con la, la identidad de, de, de Córdoba, que siempre ha sido una provincia, digamos que... Es la segunda provincia más importante del país, después de Buenos Aires, eh, y siempre ha sido una provincia muy eh, autónoma. En, en Todas las provincias son autónomas por gobierno federal que tenemos, pero, pero, pero una provincia que, que, digamos, siempre le ha gustado eh, estar, eh, no sé si la palabra es en contra, pero digamos que no la gobiernen desde Buenos Aires o del Poder Ejecutivo, como digamos, siempre mostrando. Eh, la hilacha, como decimos acá, al, al Poder Central, al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional. En Buenos Aires esas reacciones no se dan, porque Buenos Aires, lamentablemente, eh, no en el interior, pero sí en las, en las grandes ciudades, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el conurbano, eh, la, la, la cuarentena tuvo un gran nivel de adhesión. A ver, viven 11 millones de personas en, en lo que es el, en la, el área metropolitana de Buenos Aires, es el 30% del país, y, y si bien hubo un gran nivel de adhesión, como viven a 11 millones de personas, los que no adhieren también somos muchos, ¿no? Y también nos hacemos notar. Pero la, la realidad es que en, en esta provincia de, de Buenos Aires, que por ahí es donde siempre pasan las cosas, en, en Cava, que es la ciudad y provincia, eh, se ha visto una, una adhesión muy fuerte, el, el, el, el gobierno infundiendo miedo, digamos, a la población, es la, es la provincia más densamente poblada, eh, y el gobierno, la, la zona, mejor dicho, el país más densamente poblada, y el, y el gobierno infundiendo miedo ha tenido bastante éxito, y yo creo que por eso las reacciones se terminan dando más en provincias del interior, o puede ser Córdoba, que en Buenos Aires, propiamente dicho, porque acá realmente mucha gente se creyó el verso del virus, eh, mucha gente aceptó la cuarentena total, y desde el día 1 y durante los cuatro meses, y, y bueno, la reacción termina viniendo más desde el lado, eh, si querés, desde el interior o más popular, podría decir, aunque tampoco es que la ciudad de Córdoba es no, no, no, no es el medio del campo, no digo de vuelta, es la ciudad la segunda ciudad más importante del país. Eh, pero yo creo que por eso, un par, un pa, en parte un poco por la identidad propia de la provincia y en parte un poco por la adhesión que hubo a la cuarentena en las clases eh, más media-alta media de la provincia de, de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente ya los cuatro meses de cuarentena ya nadie la, la soporta, ¿no? Digamos, pero lo, lo destacable no es la reacción de Córdoba ahora en julio, sino las reacciones por ahí en mayo y demás, cuando todavía el tema del virus estaba muy fuerte y la cuarentena estaba recién puesta, ¿no? No, mira, con respecto al origen del virus, yo no tengo mucho para opinar ahí, no soy, no soy médico, no es mi campo. Eh, desconozco si fue crear un laboratorio, desconozco si fue impuesto para ejercer control de la población o desconozco si fue un virus que genuinamente, digamos, eh, se empezó a propagar y fue mal controlado. Ahora sí te voy a decir que, independientemente del origen, eh, los gobiernos, eh, especialmente los más socialdemócratas, que les gusta mucho el totalitarismo, en nombre de la democracia siempre, ¿no? Eh, ...han aprovechado esta, esta situación para ejercer control poblacional... ...eso yo no, no tengo dudas... ...mira, yo ayer comía con un amigo y hablábamos y, de, y decíamos... ¿no? ¿Qué, ...qué diferencia hay entre lo que estamos viviendo en Argentina, por ejemplo... ...con una dictadura... Digo, ...tenés que tener sacar permiso para hacer más de 500 metros de, de, de tu casa... ...te van a frenar los policías y les tenés que explicar a dónde estás yendo... Eh, ...el permiso te lo autoriza o no te lo autoriza el gobierno... A discreción. Eh, depende del trabajo que tengas o el sector en donde en donde en donde trabajes. Eh, podés o no podés eh, ir a trabajar. Eh, hay una aplicación que es la que casi que te obligan a bajar, de, de descargar en tu celular, donde te piden para descargarla, te piden acceso a tu cámara y a tu micrófono. Y se supone que es una aplicación para circular y a tu localización. digo ¿Qué, qué, ¿Qué más parecido a eso que una dictadura? Bueno, pero lo que pasa es que es una dictadura en nombre de la democracia y con los votos del pueblo. ¿no? eso Es otro análisis para otra, para otra charla. Pero ¿qué quiero decir con esto? En España debe haber sido parecido, en otros países también ha sido así. Yo no sé cuál fue el origen del virus. Ahora sí tengo muy claro muy claro que eh, lo han aprovechado para hacer ejercicios de control poblacional. Que de vuelta, después uno podrá decir, para eso crearon el virus... O uno podrá decir, no, mira, el virus se creó genuinamente y lo aprovecharon para esto. Luego, vuelta, esa parte no es mi tema, no es mi campo, no, no me voy a opinar ahí porque estaría inventando. Pero sí creo que es evidente que se ha usado o aprovechado la situación para crear eh, eh, prácticas de control poblacional, infundiendo miedo a la población. Eh, a ver, hay enfermedades que matan muchísimo más que el coronavirus. Y cuál es la diferencia con el coronavirus, que en el coronavirus nos muestran todos los días los muertos en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Acá en Argentina se muere más gente que por accidentes de auto por día que por coronavirus. 54 muertes fue el máximo de muertes en un solo día acá en Argentina. Estamos hace cuatro meses de cuarentena total. La economía ya venía en crisis. No te explico dónde vamos a terminar. Eh, 54 muertes por día, de vuelta. Se muere más gente por accidentes de auto y por otras enfermedades y nadie, a nadie se le anda ocurriendo decir que se va a prohibir la circulación en autos, a nadie. Entonces, acá se ha, se ha aprovechado de vuelta para, para hacer, infundir miedo, los medios de comunicación y las redes y a, y a través de las redes sociales, precisamente los medios de comunicación y periodistas son cómplices y son parte del sistema. Eh, de vuelta, no se pasan todos los días, yo no abro la tele y veo todos los días cuánta gente se murió por accidentes de autos, ¿Cuánta gente se murió de dengue acá en Argentina? ¿Cuántos chicos se murieron por desnutrición? Ahora sí veo cuántos chicos se mueren por... ¿Cuánta gente se muere por coronavirus? Que encima está el rumor, había que ver, de que a cualquiera que se está muriendo ahora le ponen el necesito de coronavirus, sin saber efectivamente si fue es por eso o por otra cosa. Eh, ¿Quiénes se benefician con esto? Bueno, es una, es una, una discusión para, para otra charla quizás. Eh, pero yo no tengo dudas de que hay gente atrás que está aprovechando esto para ejercer control eh, poblacional, eh, han sido muy efectivos la gente en todo el mundo se ha, se ha guardado y mucha gente ha, ha comprado el, el discurso este del miedo que, que le han infundado y, y creo que acá en Argentina puntualmente recién ahora, cuatro meses después, hay gente que empieza a reaccionar eh, al principio vos no podías, no podías tuitear ...en contra de la cuarentena porque te salían a matar. Eh, a mí me recuerda mucho ahora que esto que en todo el mundo se habla de una nueva normalidad... ...y abrir la tele y cada día en esta nueva normalidad... ...y cómo son las cosas en esta nueva normalidad y los partidos de fútbol en esta nueva normalidad... ...a mí me hace acordar mucho cuando, bueno, nosotros somos más chicos, no lo hemos vivido... ...pero cuando lo estudiás a todo lo que fue el nuevo orden mundial... ...después de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial, todo el siglo XX y demás... Eh, porque este, este, esto de decir todo el día la nueva normalidad la nueva normalidad, la nueva normalidad a mí me has acordado de eso eh, y no nos llama la atención que dentro de poco empiecen a salir eh, documentos de la ONU, y organismos internacionales las fundaciones que ya conocemos bajando lineamientos de cómo debe ser el mundo de acá a 40, 50 años en base a esta nueva normalidad eh, entonces decís Che, ¿Lo crearon un laboratorio? ¿No lo crearon? Mirá, no sé. Pero que lo aprovecharon estos tipos, lo aprovecharon seguro. No, sí, claro que hay motivos para preocuparse. A ver, yo en mi caso hay una aplicación que es Mi Argentina, que vos ahí podés hacer todos los trámites eh, burocráticos del Estado, digamos, y además tenés todos los permisos de circulación ahí. En mi caso no me la descargué porque... Como, la, como Argentina es un país federal, después, digamos, es una aplicación del gobierno nacional que cada provincia termina como adhiriendo a la obligatoriedad de usar esa aplicación o no. Pero la desinformación que han hecho con esa aplicación, donde independientemente de que no era obligatorio por ley bajártela, es decir, vos podías tener el permiso sin tener esa aplicación... A todo el mundo le hicieron creer y toda la página web donde uno descarga los permisos está montada para que uno se vaya a descargar esa aplicación. Todo el mundo ha creído que esa aplicación había que descargarla para circular. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando te descargabas la aplicación? De vuelta, te pedía acceso permanente a micrófono, geolocalización y cámara. Es decir, vos tenés el celular bloqueado en este momento y si yo tendría la aplicación, mi cámara me estaría, aunque no la esté, aunque mi celular esté pagado, la cámara estaría filmando lo que esté pasando a mi alrededor, tomándome la, la, la ubicación y grabando mi voz en este momento. Digo, hay para preocuparse y, mirá, uno nunca sabe quién está eh, del otro lado escuchando o para qué se va a usar esa información. Con lo cual, hay para preocuparse. Si yo supiese quién está del otro lado y para qué usar la información, bueno, depende, si me preocupo o no me preocupo. Es decir, estás grabando voz, Ángel Manuel te conozco, te confío en vos, no me preocupa que me, me, ahora, si, si es otro que no conozco no lo sé, bueno, de este lado no sabemos quiénes están ahora lo que sí sabemos es quiénes lo crearon y quiénes son los que lo piden que son estos gobiernos que en nombre de la democracia ponen en práctica los, to los totalitarismos más crueles entonces, de ahí yo digo, sí, obvio que hay para preocuparse, no sé cómo habrá sido el caso en otros países de las aplicaciones pero te repito, acá en Argentina te pedía acceso a eso, cámara eh, micrófono y geolocalización, explíquenme ¿Para qué necesitan eso? Para descargar un permiso de circulación. De hecho, los que no nos descargamos la aplicación y tenemos descargamos los permisos para circular, los descargamos sin autorizar a nadie a mirar nuestra cámara, nuestro micrófono o nuestra localización. Entonces, ¿por qué me están pidiendo eso en la aplicación? Que alguien lo explique. Obviamente nadie lo explique. Entonces, por supuesto, que para preocuparse.